Hola, en este vídeo mostraré cómo realizar un postproceso de un resultado de Calculix realizado en Paraview. Para ello, lo primero que debemos hacer es transformar nuestro set de datos de resultado. Para ello, podemos utilizar el programa de VTK, ya que este nos permitirá eh, obtener los datos para poderlos visualizar en Paraview, ya que este tiene la lectura de una serie de formatos en la cual no está incluido el formato FRD. Podemos abrir nuestro archivo de resultados, de tal forma que sea cargado. Posteriormente debemos convertirlo, con la orden convert. Si nuestro archivo es grande, es posible que esto tarde un tiempo. Finalmente, podemos hacer el guardado, guardando el set de datos con extensión vtk, el cual denominaremos elastit.quad 4. Así está exportado nuestro archivo FRD a un archivo de tipo vtk, el cual es posible leerlo con Paraview. La versión de Paraview que estoy utilizando en K Linux en, en una máquina en VirtualBox, eh, con VirtualBox 6.0, no me funciona. Sin embargo, tengo otra versión de, de Paraview instalada en Windows. Paraview es un programa muy útil, o, o que es muy potente. Sin embargo, esto es posible que necesite ser eh, específicamente para una máquina compatible con la suya. De tal forma que, por ejemplo, estas versiones de Paraview que instalé y me funcionan, son en versión Qt5 con Windows y con el 1 con versión compatible con OpenGL, ya que existen otras versiones, las cuales son compatibles con Catalyst, el cual es compatible con el driver de ATI o AMD. Igualmente existe otra versión, la cual es compatible con los drivers de NVIDIA. En función de qué tarjeta gráfica tengan, si tienen Intel o ATI o NVIDIA, necesitarán instalar una versión u otra. Igualmente, existen distintas versiones MPI o multiprocesos, las cuales pueden ser compatibles con su tipo de ordenador o no. Es, yo a mí me funcionan estas dos versiones. A otras personas, igual es posible que les funcionen otras versiones distintas. En su página web de Paraview existen todas las versiones posibles, incluso en otras versiones más recientes. Podemos abrir el programa Paraview. Para ello, podemos invocarle con su nombre. Y podemos visualizar cómo es la documentación de Paraview. Esta dice que para VIEW es un código de, de fuente abierto y multiplataforma, de tal forma que puede ser utilizado por los usuarios, de tal forma que esta además tiene licencia BSD, o de tal forma que puede ser utilizado de, con fines comerciales o con fines no comerciales. Por ejemplo, el programa Salome Meca utiliza este tipo de este programa para la visualización de sus resultados, ya que este programa util, eh, es para visualización de datasets extremadamente largos, los cuales Pueden tener incluso billones de elementos o billones de nodos. Sin embargo, es posible que para algunos usuarios se deban ser restringidos a su capacidad de RAM. Sin embargo, es posible también utilizar este programa de modo remoto, de tal forma que sea utilizado con una cantidad de nodos superior a la que la máquina eh, local puede utilizar, de tal forma que se visualizan los datos enviados de manera... vía Internet o de manera de una intranet local, pudiéndose visualizar conjuntos más pequeños de datos, los cuales pueden ser sumuestreados en una cierta cantidad o pueden ser ciertas selecciones realizadas al conjunto de, de datos global. También podemos ver que existe una en su introducción un, un apartado en el cual eh, dicen cuáles fueron las empresas que lo desarrollaron, ya que son las empresas Kidwater Inc. y LAN, las cuales parten del Departamento de Energía de Estados Unidos. Para la hora de uso de Paraview, lo primero que debemos hacer es abrir el archivo. En ocasiones es posible que este no funcione. Sin embargo, probaremos a ver si podemos visualizar el nuestro. En ocasiones, Paraview compacta distintos archivos con la misma extensión de tal forma que puede ser visualizada la, cada uno de los archivos por separado, ya que estos es posible que los abra en conjunto. Abriremos el archivo que acabamos de crear para ver si este se visualiza. Podemos ver que se visualizan una serie de resultados, los cuales pueden verse. Sin embargo, en otras ocasiones es posible que esto no se vea, ya sea porque no está activado el set de datos o por otros motivos diferentes. Para activar el, cada set de datos, debe hacerse en el pipeline browser, el cual es este apartado de aquí, que se puede ver en la parte superior izquierda debajo de los menús. Podemos intentar exportar el set de datos que hemos importado, de tal forma que se obtenga una versión de VTK un poco más compatible con los datos de, de Paraview. Esto podemos realizarlo con, con la orden de guardar o exportar datos, lo cual lo podemos hacer con la orden control-s, o save-data. Para ello, podemos darle un nombre a nuestro archivo, el cual denominaremos datos, y utilizaremos la extensión vtu, la cual es utilizada por defecto para view, o la cual será la más utilizada y la más compatible. Podemos guardar este set de datos. Podemos ver que hace referencia a que pueden utilizarse varios timesteps. Podemos activar esta casilla, de tal forma que se activen todos los timesteps, o que estos archivos sean guardados en múltiples archivos, en lugar de en uno solo. Una vez hecho esto, podemos intentar abrir nuestro archivo de resultados. En Paraview, la utilización de, de los archivos puede visualizarse e intentar visualizar cada uno de los datasets. Para ello, puede elegirse de este menú qué tipo de datasets es el que se quiere visualizar. Igualmente, existen algunos datasets que tienen subdatasets o subapartados, de tal forma que, por ejemplo, debamos acceder a, esto, a este segundo apartado para acceder al tipo de datos de los cuales queremos visualizar. Igualmente, podemos visualizar toda la superficie o también algunos bordes de los elementos, lo cual es un tipo de visualización que puede ser más válido o más acorde a nuestras necesidades. Cerraremos este archivo y abriremos el que teníamos previamente. El que creamos es proceso para esta utilidad, el cual denominamos datos VTU. Podemos visualizar que este es ligeramente distinto a nuestro set original. Nuestro set original era este, en el cual eh, no se visualizan los distintos sets de datos del archivo. Sin embargo, podemos ver que al activar nuestro nuevo archivo de datos VTU, este muestra otra serie de propiedades. Estas propiedades se pueden activar y desactivar, de tal forma que esto es cargar y descargar cada uno de los datos. Por ejemplo, si quisiéramos visualizar, visualizar los desplazamientos, podríamos activar la orden DISP, de tal forma que el resto de los datasets que teníamos previamente han desaparecido. Podemos activarlo y visualizar el dataset concreto que queremos, de tal forma que esto carga una menor cantidad de datos en la memoria RAM, ya que este tipo de programas está orientado a la visualización de una gran cantidad de datos o unos datasets extremadamente dat grandes. Podemos entonces elegir el tipo de dataset que queramos, como por ejemplo el estrés en la dirección X. Podemos eliminar el archivo cargado previamente, de tal forma que la cantidad de datos cargada sea menor. A la hora de utilizar este programa, es posible que exista una gran cantidad visual en el primer uso, de tal forma que sea necesario explicar cada uno de los apartados del menú. Primeramente, podemos ver que estamos haciendo uso del Pipeline Browser, en el cual están los archivos que se cargan, al igual que otros filtros u otro subset de datos que se pueden crear. Esto, eh, estos datos pueden verse en, en, la, en el apartado Propiedades el cual tiene distintos eh, apartados. Un apartado de propiedades, en el cual se puede hacer uso del set de datos en específico que estamos haciendo. Igualmente, existen otras opciones de visualización relacionadas con cómo se visualiza el layout o visualización de los datos. Este layout puede ser de tipo gráfico o también puede ser de tipo gráfico lineal o gráfico en 2D. También puede ser visualizado los distintos datasets eh, en formato de datasheet o lectura de los datos de tal forma que se pueden visualizar cada uno de los valores. Podemos ver que se pueden modificar múltiples valores en múltiples sitios. Por ejemplo, en la edición de la escala o del color map es igual que el, lo, lo que aparece aquí a mano derecha, de tal forma que podemos modificar cómo se visualizan y de, cada, y de qué color cada uno de los valores. Podemos observar que podemos mover a izquierda y derecha este valor. Sin embargo, hay que hacer mención previamente a que existe este icono en, en la utilización de de Paraview, el cual aplica los cambios automáticamente. De no activarse y desactivarse, podríamos ver que al hacer una modificación se activa el, bo el botón de apply Sin embargo, si, si está activado, el Apply se activa automáticamente, de tal forma que no necesitamos darle. Sin embargo, para datasets excesivamente grandes es posible que debamos utilizar la opción sin aplicar los, los cambios automáticamente. Esto también está activo en las opciones de visualización, siendo independiente del anterior. De tal forma, que podemos desplazarnos a la parte inferior. Y hacer uso del Render View. Al hacer clic en Render View, se cambia la forma de visualización. Visualicemos el set de datos mientras modificamos el Render View, o también podemos activar el modificar automáticamente el Apply. Vemos que al, al mover y deslizar los datos en distintos valores, podemos cambiar cómo se visualizan distintas partes de valores, de tal forma que podamos ampliar o reducir rangos de una forma distinta. Igualmente, pueden elegirse escalas logarítmicas. También es posible otras, otros presets o otros tipos de visualizaciones, los cuales existen multitud. Se pueden visualizar de tipo arcoiris u otros tipos. Por ejemplo, también puede visualizarse de un tipo más restringido, como por ejemplo el blot. El número de visualizaciones o de o de tramos que se realizan, es posible modificarlo en esta tabla, de tal forma que es posible reducir y discretizar el número de resultados que se visualizan. Por ejemplo, podríamos restringirlo a 16, de tal forma que el número de colores se ve reducido. También podemos cambiar o rescalar los datos, al set de datos, o incluso a otros valores que nosotros queramos. De tal forma que obtengamos la escala de, de datos de visualización a nuestro gusto. Podemos ver que hay más opciones, como la opacidad o la, o el, o la luminosidad u otros, u otros parámetros que se pueden ir modificando según se amplían las necesidades de uso. Podemos ver que también existe otra opción de Render View, la cual... Nos permite observar cómo se visualiza la geometría o el gráfico realizado, de tal forma que podemos elegir que se visualicen o no los, los ejes, de tal forma que nos oriente un poco en la estructura. Este tipo de visualizaciones puede mostrar también datos o anotaciones, de tal forma que podemos incluir una anotación de un valor. Para ello, se activa un filtro de datos en el cual únicamente se activa un nodo. Este, esta visualización podemos modificarla, de tal forma que sea visualizable en la pantalla, o cambiarle su ubicación. En las propiedades podemos elegir el número de elemento que queramos, por ejemplo, el número 200, y podemos cambiar el, el título o la descripción que aparece anteriormente. De tal forma que podemos visualizar el dato como nosotros queramos. Igualmente, podríamos cambiar las opciones de visualización de la escala de la gráfica o incluir una serie de escala gráfica en lugar de las mediciones reales para la visualización de la imagen. Hemos visto los tres apartados que más uso se le da para View, el cual es el apartado de Pipeline, el de Propiedades y el Color Map. Al igual, podemos hacer uso más intensivo de cada una de las partes. Podemos ver también que existe una ventana de mensajes, en la cual, si utilizamos algún apartado con error, nos mostrará aquí por qué ha sido el error viendo una descripción de ello. Podemos observar en el Pipe Line Browser que este es la visualización de los datos y cómo hemos incluido un una nuevo apartado de datos. Estos datos son los datos globales o pueden ser subset de datos, los cuales se pueden crear con la orden filter. En, la, en los filtros existen categorizados por distintas categorías, de tal forma que puedan ser visualizados en cada uno de sus apartados o en cada una de sus materias. También es posible observar el índice alfabético, el cual muestra todos los filtros posibles. Sin embargo, es posible que si no saben qué, cómo se llama el filtro que quieren utilizar, es mejor que utilicen por apartados y vayan probando cada uno de ellos. Podemos observar que algunos filtros tienen un icono delante. Esto es porque suelen ser más utilizados o pueden ser más útiles para la mayor parte de las aplicaciones. Podemos observar cómo son algunos eh, filtros, como por ejemplo la orden clip o la orden slide, la, que, la cual Hace también un clip sin mostrar la parte de posterior de los elementos seleccionados. Podemos hacer clic en la opción Clip, de tal forma que podemos visualizar cómo se puede visualizar el interior de la estructura. Vemos que los sets de datos se pueden activar y desactivar. Igualmente, en la opción Clip se puede arrastrar, de tal forma que se pueden visualizar los distintos resultados. En, estos, en ellos también se puede modificar la escala, siendo compatible o común a una serie de datos anterior o puede modificarse para cada set de datos. Este subset de datos le crearemos ahora para la orden slide, lo cual nos servirá para realizar un subset de datos. Podemos visualizar los datos en cualquier capa, de tal forma que ahora estamos visualizando únicamente este subset de datos, el cual es denominado slide1. En este subset de datos también podemos aplicar filtros, al igual que lo hicimos en el set de datos original. Para ello, podemos ir a la opción Filters y hacer uso de cualquiera de ellos. Por ejemplo, utilicemos el filter Calculator. Este nos permite operar cada uno de los datos, de tal forma que podamos observar otro tipo de resultados distintos. Para ello, podemos hacer uso de distintos tipos de combinaciones y de cálculos, de tal forma que, por ejemplo, en esta línea podemos realizar la operación, de tal forma que realizaremos una operación. Para ello, podemos elegir valores escalares. Para ello podemos elegir cualquiera de los valores en los cuales estaba el subset de datos eh, original elegido. Podemos elegir las tensiones en XX y multiplicarlas, por ejemplo, por las coordenadas de, en dirección Y. Esto nos permite obtener de una manera simple cuál es el momento que crea cada una de las partes o de los vectores analizados en cada una de, esta, en cada una de las partes de esta sección. De tal forma que estamos realizando una operación de la obtención de un momento. Estas fuerzas calculadas mediante la operación de estrés xx por coordenadas y, pueden integrarse con la opción eh, Integrate variables, de tal forma que podemos obtener el resultado. Esto puede visualizarse y extrapolarse a lo largo de toda la estructura, de tal forma que podamos visualizar cómo es el resultado y la modificación de algunas resultantes. Para ello, podemos modificar el slide a lo largo de toda la estructura, de tal forma que vamos viendo cómo se modifica el resultado, el cual es un momento creado en los bordes de los apoyos, el cual, como no existen cargas interiores o internas en esta estructura, se mantiene prácticamente constante a lo largo de toda ella. Podemos ver que en la sección central existe una pequeña modificación del resultado, debido a la distorsión o variación de los valores, en, debido al cambio de geometría y el cambio de elementos. También podemos visualizar una deformación de la estructura, de tal forma que podemos navegar alrededor de ella. Para ello, podemos hacer uso del Animation View y hacer uso de la orden Camera Orbit. De tal forma que podemos visualizar la estructura. Veamos cómo exportar una animación. Para ello podemos elegir un centro de visualización y modificar el camino que recorrerá la cámara. El cual será una serie de coordenadas en los ejes X, Y y Z. Los cuales están orientados hacia el centro de la estructura. De tal forma que es posible visualizarlo. Vamos dando una serie de valores para crear una ruta. Esta serie de valores puede ser cualquiera. También es posible crear unos caminos o una ruta personalizada de tal forma que la visualización sea la que nosotros generemos. Una vez generado el camino, podemos hacer clic en ella y ver cómo se visualiza a lo largo del camino la rotación a lo largo de la estructura u orbitación. Podemos exportar esta visualización, de tal forma que podemos guardar la animación. Esta puede guardarse con una resolución Full HD u otra 4K. Podemos cambiar el fondo a un fondo plano o a un fondo negro, de tal forma que la, la visualización del vídeo ocupe menos. Igualmente podemos utilizar el tipo de visualización OGG de hora, en la cual es posible que obtenga una visualización de mayor calidad. A la hora de generar la visualización es posible o desactivar o desactivar ciertas partes de la visualización, de tal forma que únicamente se visualicen las partes que nosotros queremos. En este caso sería el set de datos y el Word by vector o deformada. Una vez calculado esta geometría podemos visualizar cómo sería el vídeo generado. De tal forma que podemos ver que este es exportado. Podríamos haber cambiado también su velocidad o frame rate, de tal forma que se visualizase el vídeo con una velocidad mayor. Para ello, únicamente deberíamos cambiar ese parámetro, el cual podemos visualizarlo a lo largo de en los parámetros de configuración. Sin embargo, también es posible posteriormente modificar la velocidad del vídeo. Como ya hemos realizado el subset de datos, ahora podemos intentar visualizarlo de otra forma. Por ejemplo, podríamos visualizarlo como datasheet. Para ello, podríamos añadir una nueva forma de visualización. Podemos visualizar múltiples formas de, de gráficos, los cuales pueden ser, por ejemplo, histogramas o gráficos de barras o gráficos de líneas y puntos. el chart, eh, gráficos de velas con cuartiles. Ahora visualizaremos los datos de modo de hoja de cálculo, con el orden spreadsheet. Podemos observar que existen multitud de datos en la sección que hemos analizado. Podemos hacer y activar y desactivar las distintas columnas, como por ejemplo las columnas de los puntos y las columnas de las tensiones, de tal forma que únicamente nos quedamos con nuestro valor de resultados o el momento que creaba cada, cada punto o cada nodo al, a la sección. También podemos ver que este set de datos tiene una cantidad de datos que es distinta a los datos originales. Podemos hacer zoom hasta la parte final, viendo que esta consta de 288 elementos. Sin embargo, nuestro set de datos original tenía una cantidad de nodos mayor, que eran 1097, de tal forma que estamos viendo que esto hace referencia únicamente al subset de datos del slide que realizamos previamente. En ocasiones, estos slides también pueden realizarse con distinta precisión o obtenerse unas muestras o unas interpolaciones en una serie de puntos distintos. Sin embargo, eh, para cálculos, Sería aconsejable utilizar únicamente los nodos y los valores en los nodos que obtuvimos del set de resultados, en lugar de interpolar en otra serie de valores. Sin embargo, para funciones de visualización es posible que crear unas interpolaciones a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio obtenga unas visualizaciones que sean más atractivas a la vista. Estos subset de datos podemos elegir qué tipos de datos se muestran, de tal forma que posteriormente estos datos puedan ser exportados. Por ejemplo, los portaremos al escritorio, de tal forma que los llamaremos datos1, creando un archivo de resultados de tipo CSV, el cual nos dará la visualización de los datos. Podemos ir al escritorio, donde creamos los datos, de tal forma que visualizamos los datos generados. Podemos ver que existe una línea de cabecera y posteriormente existe otra serie de, de líneas, en las cuales están cada uno de los valores separados con comas, sin espacios, de tal forma que puede ser importado como archivo CSV a otros archivos, como por ejemplo hojas de cálculo de Excel u otro tipo de, de programas. También podemos intentar crear otro tipo de subsets o de filtros a los datos. Por ejemplo, podríamos visualizar los datos de, de todo el conjunto y aplicarle un filtro, el cual es el plot overline. Esto nos crea un subfiltro en el cual podremos elegir los puntos original, un punto 1 y un punto 2, lo cual genera una línea. Este punto puede ser movido a lo largo de la estructura, de tal forma que se calculan unos puntos intermedios. O también es posible elegir ejes creados previamente, los cuales son, este, en este caso, X, X, Y y Z, siendo el resto de, las de los valores 0, o como en este caso, siendo el punto eh, original, el 0,5, 0,5, 0,5, coincidente con la parte central de la estructura. Podemos visualizar que existe otro set de, de datos, de tal forma que estamos visualizando cómo son cada una de las tensiones a lo largo de ese eje, lo cual nos puede dar una visualización más, más interesante. Igualmente, podemos hacer selección de cierta parte de los datos, de tal forma que seleccionamos, por ejemplo, los datos de, con una cantidad de valor mayor. Estas selecciones se guardan para el tipo de datos que estamos realizando, es decir, para este subset de datos que está en pipeline Browser. Haciendo uso de otra visualización, como por ejemplo este otro subset de datos, podemos también visualizar los datos que teníamos. Igualmente, podemos visualizar únicamente los elementos seleccionados, lo cual nos mostrará una cantidad de datos menor. Estos datos seleccionados son comunes para ambas zonas. Por ejemplo, podríamos seleccionar únicamente una cantidad de datos menor, de tal forma que, que podamos observar cómo es este subset de datos. A ver, restringamos la selección a una pequeña cantidad de, de nodos, de tal forma que podemos ver cuáles son los nodos máximos y ver cuáles son cada uno de sus valores de manera identitaria, teniendo el número de ID y cada uno de sus valores. Este subset creado o selección también puede exportarse de en forma de hoja de cálculo, pudiéndose añadir o no a, la, a los datos anteriores. También podríamos ir seleccionando cada uno de los nodos o cada uno de los valores de manera independiente. Igualmente, las, las imágenes o visualizaciones pueden exportarse en cualquier momento, de tal forma que puede ser visualizable por otros programas externos. Haciendo fill en Save Screenshot, aquí podríamos darle un archivo, un nombre de archivo, el cual se guarda con extensión PNG, aunque es posible utilizar otras extensiones como JPG. Sin embargo, si el fondo es plano, es posible que el formato PNG ocupe incluso menos espacio que el formato JPG. Podemos visualizar cómo es el archivo que hemos creado. Estas dos formas de exportación son las más típicas, las cuales nos permiten visualizar un, un layout y un, y un subset de datos. Igualmente volveremos a observar cómo es el plot over line. Este también puede ser exportado como imagen, de tal forma que puede ser utilizado como imagen para otros programas o para otros archivos que se vayan a generar. Es posible cambiar la resolución, por ejemplo, a 1280 o 720. Viendo que se puede visualizar el resultado. Bueno, eso ha sido todo. El programa para VIEW es mucho más extenso y es mucho más potente que el programa CGX, por lo cual es posible también utilizar este programa para el postproceso y análisis de los resultados. Sin embargo, el, pro el programa CGX es posible que esté más integrado con Cálculus, de tal forma que podamos crear subgrupos o, o distintas zonas a la hora de generar la malla en origen, de tal forma que los datos o los valores sean eh, obtenidos e interpolados de una manera incluso más correcta que con este programa, ya que este obtiene una, una calidad de visualización mucho más profesional y mucho más clara. Sin embargo, el otro puede exportar una serie de datos los cuales hemos escogido eh, procesamente a la hora de elaboración del, de la geometría a analizar. Cada utilidad o cada uso puede tener sus ventajas y sus inconvenientes, por lo cual, cada usuario puede elegir qué método utilizar. Podemos observar también que se podrían Desplazar a lo largo del set de datos si este tuviese varios espacios de tiempo, como por ejemplo en análisis plástico, pudiendo visualizarse varios de ellos con la orden play o pudiéndose desplazar uno a uno a lo largo del set de tiempos, el cual se puede modificar. Igualmente, este programa dispone de la opción de utilización de la, de la shell de Python, de tal forma que pueden utilizarse las utilidades de Python eh, pudiendo crear script de Python y utilizar cualquier apartado o subapartado del programa. Podemos hacer mención también de cómo cambiar los distintos tipos de vista y cómo centrar o descentrar la imagen. Podemos hacer también visualizaciones de otros tipos de parámetros, como por ejemplo la deformada. Para ello necesitamos activar también el vector de desplazamiento. Este, esta visualización necesita generalmente que se escalen los resultados, de tal forma que se pueda obtener la visualización. Igualmente, en ocasiones, es posible visualizar tanto la estructura deformada como la original. Podemos observar que, aunque muy levemente, ya que necesitamos utilizar una escala de transformación bastante grande... La, la visualización también está en tipo perspectiva. Puede modificarse a 2D, ya que así es posible visualizar las, las visualizaciones en ocasiones un poco más claras. Podemos visualizar cómo esta serie de elementos se comprimieron, de tal forma que al comprimirse se expandieron en las otras dos dimensiones, debido al coeficiente de Poisson. Para View, para un primer uso, puede ser un programa que tenga una cantidad de datos excesivamente grande. Y en ocasiones es posible que no funcione completamente compatible con su máquina, ya que es posible que esto, no que, que esto según el tipo de compilación hecha, ne deba necesitarse una versión del programa u otra. También es posible visualizar cuáles son las distintas opciones de compilación de este programa, teniéndose el nombre de versión. Al igual... De la visualización de si es multiproceso o no, siendo en este caso no multiproceso, lo cual puede dar lugar a ciertos conflictos. También podemos visualizar cuál es la versión de OpenGL eh, disponible en la máquina. Podríamos crear también conexiones a Internet o a máquinas locales de tal forma que pudiésemos visualizar los datos eh, computados por un ordenador más potente del terminal que tengamos. El resto del uso de filtros y de, y de utilizaciones que se puede dar a este programa es muy amplio y también puede ser para múltiples tipos de datasets, no únicamente para tipos de dataset de cálculos elásticos. Sin embargo, para cada tipo de dataset eh, será necesario o será mejor un tipo de análisis u otro. Bueno, eso ha sido todo. Adiós, pasen buen día.